Y esto es muy delicado, hermano. Así que, hermano, eh, yo, le, yo les... Eh, yo les eh, le, le insto a que no tengamos rencor con ninguno. Rencor con ninguno. Con ninguno. Perdonar, soportándonos unos a los otros. Vamos a encontrarnos personas difíciles. De hecho, nosotros cristianos tenemos que aprender un líder... Nosotros, cristianos, tenemos que soport aprender a soportar a las personas difíciles. Pero no, Muy todo. Ah, tenemos que aprender a soportar a las personas difíciles. Va a haber personas difíciles. Ojalá que toda las personas que se acerca a uno son personas dóciles, que no se... que nada no de orgullo, que no le guste pelear, el chisme, que no le guste la vanagloria, que no le guste... Que no le guste la, querer ser el cacique, o sea, siempre primero. O sea, ahora no encontramos personas así, pero vamos a encontrar personas así. De hecho, es, es la tendencia, es lo común, porque tenemos que aprender a soportar esas personas. Tenemos que aprender a lidiar con personas. Primero, uno mismo, hacerse uno una, una autoevaluación un autoanálisis, un autojuzgamiento, porque dice la palabra de Dios, juzguese usted mismo para que no esperen, no esperen que, que alguien lo juzgue, que el Padre lo juzgue, usted mismo, tenemos que hacernos eso, mi hermano, porque eso es muy delicado y doloroso y no se puede hacer más nada, mi hermano, la salvación, el infierno, mi hermano, no, eso es un terrible, terrible, Tenemos que andar en santidad. Entonces hacemos liberación, ayudamos al reino de los cielos. Y hay que hacerlo, tenemos que seguir haciéndolo. Pero nunca descuidar eso. Por eso es importante, ¿saben qué, mi hermano? La palabra de Dios. Comer palabra de Dios siempre. Diariamente comer palabra de Dios. Porque es la que nos hace aterrizar, nos hace volver a poner los pies en el suelo. O uno mismo, uno mismo. Yo creo que todos los de Ministerio Cristo y Libera y todas las personas que conozco yo, es más que todo el mundo sea salvo. Sean salvos. Nosotros en este ministerio estamos en medio de una guerra, donde el enemigo no quiere destruir. Y es posible que hasta Dios le no para que nos haga daño. De hecho, Dios, Dios es Dios soberano. No nos permitir que no haga daño para soportar la... la, la, la, la pero hay que estar seguro de que estamos bien. Que si usted y yo en un momento dado partimos, mira a nuestro hermano Tío Yoshua. Un hombre lleno de vida. Joven todavía. El Señor se lo llevó. Él está en el cielo. Esa es la flecha. Tenemos que otro, estar siempre seguros que va para arriba al cielo. Mis hermanos, sigamos adelante. Estamos haciendo liberaciones, congresos, publicidad, echando para adelante. Pero no descuidemos eso, la salvación. No descuidemos las, que nuestro nombre estén, estén escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida, mi hermano. O sea, no olvidemos eso porque, mi hermano, ya no se puede hacer nada. Tenemos que reconciliarnos. Andar en paz con todo el mundo Somos llamados a ser puentes A ser puentes Si alguien tiene contra uno algo ¿qué dice la Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto Dice la palabra, la palabra de Jesús Al presentar tu ofrenda, tu diezmo en la iglesia Si tú ves Que alguien tiene algo contra ti Mira lo que dice, algo contra ti Deja la ofrenda, ve y te consulte con la persona. Y luego, ahora sí, ve y presenta la ofrenda. Analicen algo que dice aquí es, si alguien tiene, alguien, si alguien tiene algo contra ti, alguien, o sea, la, aquella persona, aquella persona, tú estás tranquilo, es aquella persona que tiene algo contra ti, no tú hacia alguien. Arreglar la paz, mi hermano. Pedirle perdón, mi hermano. Pele perdón, hermano, yo te pido perdón, parece hermano que con mi actitud, con lo que hice yo, te ofendí, te dañé, mi hermano, pero perdóname, perdóname, Ese punto hay que hacerlo. Pero tenemos que lidiar, lidiar. No dejemos eso para mañana, mi hermano. Eso es para ya No hay que dejar eso para mañana. Porque mañana puede ser muy tarde. Tenemos que ir ya de una. Hoy en día se usa mucho el WhatsApp, el teléfono. Y usemos los medios. Hay personas que hasta nos han bloqueado. Sin hacer nada, nada, han bloqueado. Ay, no, no, que hemos callado. Busquemos los medios y hablar con la persona y humillarnos. Cuando uno se humilla, Dios nos salta. Cuando uno se baja, pero hagamos eso. Que no haya esos eso resentimientos, esas enemistades. Dice la palabra de Dios: buscad la paz. La paz. Hay que hacerlo, hermano, porque es preferible. Es preferible uno llorar a la persona que llorar en el infierno. Porque un resentimiento en el corazón, una cosa así ya, es terrible. Y hay mucha gente, mi hermano, mucha gente pasando eso. Miren, una de las cosas, mi hermano, que, que, que ocurre, y que ocurre... Eh, no solamente en este ministerio, sino en, en muchas en muchas partes. Usted que sabe, usted que usted sabe que es verdad. La... Hombres o mujeres de Dios que hacen favores, tremendo favores a las personas. La ayudan, consejería y todo. Y todo lo que la persona pide. Esta persona se lo ayuda hasta altas horas de la noche en consejería, en consejerías, eh, salvándole hasta matrimonios, hasta las finanzas, o sea, ayudándole en todo. Pero con una sola cosa que esa persona, que una, una, una cosa la persona pida, y esta persona, por qué motivo no lo hace ya las 99 veces que le hizo ya son olvidadas ya y ya por esas cosas una sola cosa que no hizo ya es, es su enemigo ya le quita el hablado hasta preso he visto bueno no he visto todavía pero sí he escuchado que hasta esa persona después de tantos favores que recibió de esa persona la mete preso, la mete preso, mi hermanos, y un cristiano, eso no debe ser así, un cristiano. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser agradecidos, agradecidos, no desagradecidos como lo, los leprosos, vamos a ser agradecidos con las personas, y eso es tremendo mi hermano eh, y, y, y yo dudo mucho dudo mucho de la salvación de la persona de la salvación esa porque como usted de tanta ayuda que recibió usted ahora se va, se va, se va a ser como su, el enemigo de esa persona Hasta hablando mal de la persona. Criticando a la persona. La verdad que en la gente del mundo que es, se permite, gente el mundo, pero un cristiano, un judío, no. Hay algo muy clave en esto. Jesús dice su palabra. Amaos los unos a los otros. Somos hermanos. Si usted es cristiano, somos hermanos. Tenemos un padre en común. Que es Dios mismo. Y si tu padre es mi padre. Tu padre que me ama a mí. También te ama a ti. Y si tu padre. Y si tú haces algo malo. Tu padre que es mi padre. Se va a entristecer por lo malo que hiciste tú. Somos hermanos